Bien, gracias por la atención prestada. Vamos a iniciar este espacio de entrevistas, pero antes vamos a irnos a Casa Grande del Pueblo, donde el presidente de Estado, Evo Morales, está emitiendo una conferencia de prensa. En adelante le damos información. Además, damos la bienvenida a nuestra compañera de trabajo. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos Sí, efectivamente nos encontramos en el Casa Grande del Pueblo. El presidente del Estado hace referencia sobre los comisiones electorales pasado fin de semana, escuchamos a las regiones de todos, de los nuevos departamentos por este gran triunfo no quisiéramos repasar la historia de cómo se manejaba antes cómo eran las elecciones durante los 20 años del neoliberalismo sin embargo una gran conciencia del pueblo boliviano de avanzar con todo lo que nos hemos propuesto en este proceso ah, hemos garantizado el crecimiento económico, hemos garantizado la paz social, hemos garantizado la unidad del pueblo boliviano y sobre todo la justicia social, cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Por eso nuestro proceso es imparable, es decir, a candidatas, candidatos, a dirigentes nacionales, departamentales, regionales, locales a nuestras autoridades por este gran triunfo del día domingo 20 de octubre de este año. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo uriano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirles ya sabía emancipadamente, se prepararon a la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia.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 la derecha, los opositores, a los miembros de los tribunales electorales, departamentales y nacionales. Pero además de eso, ustedes están informados, amigos de la prensa, el pueblo boliviano está informado, querer posesionar un presidente en estos días, en estas horas. Está bien, yo solo quiero decirles, no estamos en tiempos de colonia, ni a tiempo, estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Entonces, decir a mis compañeros, al pueblo boliviano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, en, han recuperado, hemos recuperado la democracia. El pueblo boliviano ha enfrentado tantas agresiones internas y externas, y ahora, después de casi 20 años de dictaduras militares, 20 años de la democracia pactada, desconoce que se ganan las elecciones. Solo estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral informe. Yo estoy casi segurísimo que con los votos de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta. Aunque el conteo del TREP dijo que ganamos. Pero somos respetuosos al informe oficial que brindará el Tribunal Supremo Electoral y decir a la prensa internacional, siempre nuestro triunfo ha sido con los voto del área rural un voto del momento indígena y ahora que algunos desconozcan este voto no entiendo por eso, hermanas y hermanos es nuestra obligación y mi obligación Junto a todo el equipo de trabajo, a todos los movimientos sociales, vamos a defender la democracia. Pero también hago un llamado a organismos internacionales, hago un llamado a personalidades del mundo, grandes defensores de la democracia, a instituciones, a defender la democracia que ha costado sangre y luto para recuperar y ahora implementar la verdadera democracia participativa, hasta decisiva, no solamente representativa. La democracia para mí, no solamente es el día de las elecciones, la democracia para mí es de uniones permanentes, con los distintos sectores sociales, no solamente con los movimientos campesinos, empresarios, profesionales, todos los sectores, esa es la democracia. La democracia no termina en el día del voto. Eh, hermanas y hermanos, eh, entiendo la desesperación de la derecha boliviana, quien no quiere reconocer el triunfo, Quiero que reconocer el voto de indígena es lo como, como, como en el pasado, siempre nunca reconocido. Y saludo a mis hermanos del campo, que con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, garantizamos la democracia y garantizamos el gran triunfo. Um, no vamos a callarnos. Repito nuevamente, hasta ahora hemos esperado humildemente para no entrar en la confrontación. No vamos a entrar en a la confrontación, pero sí vamos a defender la democracia. Y ya los compañeros se organizan, se movilizan, con seguridad vamos a defender esta democracia. algunos jóvenes confundidos, algunos sectores confundidos, no se hagan llevar con falsos mensajes en redes sociales estamos escuchando tantas mentiras como siempre estamos escuchando tantas tergiversaciones y quiero decir a la derecha boliviana no sean responsables de enfrentamiento entre bolivianos no siempre no siempre odio y desprecio a los sectores populares todos somos seres humanos todos somos una gran familia boliviana tenemos derecho a tener diferencias ideológicas problemáticas, nos respetamos, pero sembrar odio, instigar al odio, desprecio y desconocer el voto de evento indígena quiere decir que nuevamente vuelve el racismo. Ustedes sabrán como periodistas quién está llevando a enfrentamiento, quién está trayendo nuevamente odio, racismo, desprecio a los sectores populares, al margen de las diferencias ideológicas. Finalmente somos una gran familia boliviana. Convoco a seguir construyendo la paz con justicia social, a seguir trabajando por el crecimiento económico. Convoco a todos, a todos, no perjudicar la situación económica del país. Lamento mucho, algunos departamentos, con el paro, solo van a perjudicar económicamente a su departamento. Y ciudadano es la responsabilidad de ellos del gobierno. Son responsabilidades dirigentes, que sepan, trabajadores, que sepan los movimientos sociales, empresariales, ¿quién le va a perjudicar económicamente a su departamento? No hay razón para un paro. Claro, si es un paro político, si es un paro para un golpe de Estado, tendrán razones ellos. Yo entiendo, paros, huelgas, por una reivindicación. La unión social, económica, entiendo perfectamente. Esos paros es solamente, primero, paro un político, un golpe de Estado y sobre todo para perjudica económica del departamento y a Bolivia. Muchas gracias. Yo, un mensaje señalado de que se está preparando un golpe de Estado. Ha señalado además que ante el paro convocado indefinido de el CONADE ha señalado de que pues, sería un paro político y estaría presentando a los nueve departamentos del país. Este es el panorama que se vive en la casa grande del pueblo. Andrés. Muchas gracias GLN